Sí, indiscutiblemente los humedales son ambientes aptos para una variedad importante de producciones. Hay producciones que se dan a pequeña escala, que son mucho más este, conservadoras o amigables con el ambiente pero que, este, que, y que implica el aprovechamiento o, o, o, sí, o la explotación racional de los recursos propios de los humedales, pero que indiscutiblemente no son las económicamente más atractivas. digamos entonces aparecen producciones alternativas como estas que vos estás mencionando de la, de la producción ganadera o agrícola, que eh, implican intervenciones en el ambiente mucho más fuertes, implican movimiento de suelo como es el tema de los terraplenes, implican el uso de agroquímicos, de plaguicidas, implican el uso del manejo del agua si en realidad estás buscando una producción ganadera y esas actividades que son... este realizadas a una escala mucho mayor sí conllevan intervenciones este, más importantes en el ambiente desde el punto de vista que de, de, de, de tienden a, a generar como una homogeneización del ambiente esto que yo te comentaba de que naturalmente el ambiente es como un rompecabezas con cosas diferentes tiende a que partes de este rompecabezas empiezan a ser muy parecido las piezas empiezan a ser muy parecidas en color, en textura, en tamaño porque hay una actividad que está dirigida y que está destinada a eso si a vos te interesa sembrar, implantar pastura para engordar ganado, gran parte de tu superficie tiene que tener más o menos las mismas características. Entonces hay una intencionalidad marcada de homogeneizar el ambiente.